El cráneo, ah, ¿no? No es parte de eso, es sangrado, no necesita sí. es su ropa que traiga de la misma mano. Pues, pues ahorita lo que vas a estar checando. Tú, ¿tú perro bombero, ¿tú, ¿tú, ¿te acuerdas cómo te estoy sellando ahora? Te estoy sellando. te Vamos a usar Este es mi principio. Las imágenes que están a punto de ver sucedieron aproximadamente hace un año. Eh, es un caso real, es una tragedia y es algo sobrenatural. ¿De verdad las personas pueden ser poseídas por demonios? Esto fue lo que sucedió en Jalisco, México. Vamos a ver el video. Okay. <laughs> Así, así de fácil. Qué hubo? Ay, no, Dios de mi alma. La historia es que esta niña que vivía al parecer con su abuela y su tía, tuvo una posesión demoníaca. Ella comenzó a destruir todo lo que había dentro de la casa, tomó dos cuchillos y quería asesinar a sus parientes. La chica estaba fuera de sí, estaba completamente endemoniada por mencionarlo así. Rompía todo lo que encontraba a su paso, por lo que pidieron ayuda las mujeres que se encontraban en peligro. Al escuchar todo el escándalo y al percatarse de que ocurría algo en la casa, fueron llamadas las autoridades y precisamente fueron estas quien pudieron quitarle los cuchillos a esta niña, aparentemente de 15 años, y someterla. El cráneo, no? No es parte de eso, es sangrado, no que su ropa, que traiga de la misma mano. Pues, ¿no? pues ahorita lo que vamos a estar checando. pero los bomberos ¿ya cuentas cómo te estoy sellando ahora? No, estoy Te estoy, estoy sellando. Vamos a pasar Este es mi principio. Estos videos que estamos viendo los pude ver en diferentes publicaciones en internet pero no había mucha información al respecto ni tampoco muchos videos algo bastante extraño ya que como vemos había bastantes vecinos fuera de sus casas presenciando lo que ocurría recientemente en mi programa de encuentro con lo desconocido una persona llamó diciendo que era vecino de esta niña y que él había ayudado a sacar precisamente a esta muchacha de su casa que se encontraba poseída y que había dicho algo que solamente un demonio podría decir y mencionó que esta muchacha fue llevada a un centro médico de salud mental en donde terminó por suicidarse, que actualmente la casa se encuentra sola y que la abuela o la y la tía que estaban ahí ya no se encuentran más. Que cada vez que alguien pasa por fuera de esa casa se siente aún esa mala energía. Como si el demonio todavía estuviera poseyendo el lugar. Sí. Cuando sí, nosotros que... llegamos ella estaba arriba de la mesa, agarrada del foco y con las manos agarrando el techo. Que también nosotros vimos en su cuarto cuando subimos fue muchas películas. De exorcismos, de posesiones, libros de demoníacos. De, de sea, la muchacha es a lo que platican y a lo que dice la familia. Es una muchacha muy inteligente. tenía mucho o sea, Era una chava muy inteligente. No, o sea, te estoy hablando de que su cuarto no veías otra cosa que era eso. O sea, el aro 1, 2, exorcismo, exorcismo esto, Emily Rose. O sea, puras películas de ese tipo, pósters. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, okay. Dices tú. Bueno, o sea, este, esta muchacha dicen que sí jugaba la Ouija y que okay. y de repente cerraba los ojos y otra vez los abría y ya estaba otra vez hablando mal y, y maldecía y hablaba en latín y, y decía que los iba a marcar a todos que estaban maldecidos y ya empezado otra vez con sus cosas. En los pocos videos que tenemos podemos notar que esta niña de 15 años se desfiguró por completo y se veía como una mujer más grande con los ojos sumidos. Como si de verdad se tratara de una posesión demoníaca y al someterla hablaba con una voz tan gruesa y decía cosas que no eran normales. Muchos pensarán que se trataría de esquizofrenia, pero es precisamente en estos casos donde yo tengo bastante duda entre si es un problema, una enfermedad mental o de verdad se trataría de una posesión. Al preguntarle... ...a esta persona que conoció a esta chica, me dijo que se había poseído porque ella le gustaba jugar la Ouija. También mencionaba que días anteriores la chica se salía a la calle y se quedaba como pasmada... ...o hacía cosas que no eran normales. Esa es la información que él me dio y es la información que tengo, la, que, la información que salió en los medios... Si ustedes, alguien de la audiencia, saben más sobre estos hechos, si alguien tiene más videos sobre este caso, mándeme esos videos o la información al WhatsApp y hacemos una segunda parte para dar información sobre este caso que al parecer quedó simplemente en eso que acabamos de ver. Por el momento me despido. Recuerden que todos los días traemos un nuevo video para analizar y abrimos un nuevo caso. Mi nombre es Oxlack Castro, gracias a todos por ser parte de esta Legión Oxlack. Y si tienen algún video o algún caso que me quieran compartir para exponerlo, mándenmelo a mi WhatsApp o a mi correo. Hasta mañana.